Estos son los nueve consejos financieros de Robert Kiyosaki. La siguiente es una lista con los principales consejos brindados por Robert Kiyosaki a través de todas sus obras y otros medios. Consejo número 1. Haz que el dinero trabaje para ti. No trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. La forma de hacer ello es creando o adquiriendo activos que te generen un flujo de efectivo. Ejemplos de activos que generan un flujo de efectivos son los negocios que uno crea o compra, los bienes raíces que uno alquila, activos.